Tras la salida de Jonathan Orozco a los Yolos de Tijuana, la portería de Santos Laguna quedó en manos del joven Carlos Acevedo, quien ha cumplido con las expectativas en esta apertura 2020 y tiene a los guerreros en la pelea por puestos de Liguilla. En entrevista para W Deportes, Guillermo Almada, entrenador de Santos Laguna, destacó las grandes cualidades de Acevedo bajo los tres palos, señalando que a pesar de algunos errores ha demostrado ser un arquero de calidad. Carlos Acevedo ha hecho un gran campeonato, más allá de algunos errores, tiene grandes condiciones y que sea si el arquero de la selección mexicana en un futuro, va a depender de él marcando una evolución, en relación al momento que vive el equipo, Almada señaló que pelearán en estas dos últimas jornadas para buscar acceder de manera directa a la liguilla, a pesar de que no son considerados como uno de los candidatos al título nosotros no vamos a dar nada por perdido y vamos a pelear hasta la última gota de sudor nos quedan dos partidos y vamos a pelear por entrar directo a liguilla sé que no somos los favoritos para ganar el torneo, dijo el estratega de Santos Laguna en conferencia de prensa, y tú qué opinas, te han gustado las actuaciones de Carlos Acevedo en esta campaña? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.